Estoy en vivo. ¿Cómo está mi madrina? ¿Cómo está, madrina? Bienvenida, un abrazo. Espero que esté muy bien. Gracias, Javier Mora, también gracias. Gracias, Javier Mora, por esos manita de 50 likes. Gracias, mi madrina, por esa manita de 10 likes. Gracias. Gracias, gente allá en YouNow. Buenas noches. ¿Qué estaban haciendo? Vamos a iniciar la transmisión también para Twitch, para Facebook y para YouTube también. Andair Ramírez, ¿cómo estás? El patrón Mandujano. Hola, hola, Angélica García, ¿cómo estás, Angélica? ¿Qué haces? César Vázquez, bienvenido, César. Silly Cráter, gracias a Matías Bindice también. Saludos, Otlac. Laura Núñez, ¿cómo estás, Laura? Marta Saicedo, saludos desde Bogotá, Colombia, un abrazo para toda la gente de Bogotá. Saludos desde Chihuahua, Oxlac, el investigador, un abrazo para Alejandro Wild, México, a Socorro Huerta Galindo, al Super Duende, saludos desde Nicaragua, Oxlac, un abrazo para toda la gente de Nicaragua y también en Naucalpan. Tiene un título malo, dice Gerardo Cárcamo González. Un abrazo para mi fan número uno, Alfonso López, que es eh, muy seguidor mío. Le mandamos todas las buenas vibras y un abrazote. Gracias por estar siempre al pendiente de mis transmisiones y de lo que comento en, en Facebook. Más fans como tú, mi hermano, más fans como tú. Gracias, a Javier Mora, 32175, gracias a Sobi 37, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Marcela Sandoval. Buenas noches, Soxlack. el programa de ayer estuvo muy bueno. Gracias, David. Qué bueno que te gustó, mi hermano Paco Bardusco. Saludos desde Sonora a Dross Rosas. Ya no es Dross Rosas, Rosas. Un saludote a Droz Rosas, a Gabriel Reinel. Ah, buenas noches, Soxlack. Saludos a todos desde el chat. William Contreras Vázquez, bienvenido, William. Saludos desde Toluca, Estado de México. gusto en verte. Gracias a toda la gente de Facebook. Gracias por apoyarme gente en Facebook. Gracias por apoyarme con las estrellitas en Facebook y en YouTube con los superchats. Gracias. Y en YouNow con los likes. Gracias a Sobi37. Saludos Oxlack, Dice Sobi, gracias. Javier Mora, gracias. Dice hola Oxlack, invita a Eric Gunner, explorador urbano. No lo creo, mi hermano, no lo creo. Saludos Oxlack, desde Argentina. Saludos a todo el pueblo latinoamericano. Héctor Javier Gauna. Se debería tratar del tema de la ley de la atracción y la manipulación del NOM, dice David Alcalá. Saludos, buenas noches, Enrique Díaz Fajardo, un abrazo a Renzo López Montero, un abrazo fuerte también. ¿Qué tomas, Oxlac? Café, tomo café, Angélica. ¿Tú dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Qué estás tomando? Saludos a toda Latinoamérica. ¿Cuál es tu opinión, Oxlack, del tema Yellowstone? Se me hace un tema interesante. Eh, yo solo conozco el, el parque Yellowstone pero no sé cuál tema del, del parque de los dones el patrón mandujano, se acaba de mandar un super chat, ah. saludos desde mi casa, el buen patrón mandujano nos mandó dos dólares, mi hermano, un abrazote, gracias, si sí son dos dólares o dos pesos, como sea mil gracias, gracias, saludos desde Tampico, no muy lejos de tu natal Toluca, está muy, muy lejos Tampico de Toluca, la verdad, Dice Alfonso López que me falta subir la última parte de las figuras de Acámbaro. Muy interesante las figuras de Acámbaro, es mi tema favorito, yo creo, de, de México. Tengo una llamada telefónica, vamos a ver quién es. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Jorge. ¿Qué tal, Jorge? ¿De dónde nos hablas? De Tuxtla Gutiérrez. Desde Tuxtla Gutiérrez, Jorge, bienvenido. ¿Qué me quieres platicar? Cuéntame. Bueno, más quería decirte que qué anda con el Alex Tienda. ¿Qué, qué, qué ha pasado? ¿o ¿Qué? Eh, ¿Qué con Alex Tienda, pues eh, nada, en realidad. Eh, por ahí me ha escrito en, en mis redes sociales. este, Fíjate que él sí me insulta. <risa> pero yo me divierto. Ahora sí que. Yo lo hago nada más para divertirme, dice la canción. o ¿Cómo va? ¿Cómo va el rap? Es que fíjese que acá en Tuzla, el, el querido Alex es, pues es es muy querido, pues, y quería aclarar, ¿no? Poner paz entre usted y, y don Alex Tienda. Eh, usted también es un referente de, de lo paranormal. Y pues aquel muchacho pues, quiso hacerla de periodista, pero es un es un gran ejemplo, no, no hay por qué pelearse, le, le digo porque yo él tuve un, le mandé un un mensaje y el muchacho muy humilde los lo contesta usted le mandó un mensaje hace como un mes y nunca me lo contestó claro, ves que él tiene más oportunidad de, de contestar eh, y no, eso no significa que uno sea humilde o no, yo la verdad no tengo problema con él como persona sino con las mentiras siempre lo he dicho yo no tengo problemas con las personas solamente con la gente que es mentirosa que es eh, abusiva que, que engaña entonces con él no tengo problema como persona ahí lo conozco desde que empezó eh, de ahí tenemos fotografías y todo hemos ido a algunos lugares juntos entonces, eh, yo sé bien de bueno, lo que hablo. Oiga, ¿y usted qué opina del otro compañero de Carlos Name? Ese sí, sí era falso, ¿verdad? Todo lo que publicó el año 51. Salió un, un charlatán ese, ese chiquillo. Como todo, ¿eh? Como todo lo que hay en internet. No creas, eh, la verdad, muchos de los videos que circulan son falsos. Entonces, eh, el Carlos Name de verdad que desde el principio... Uno nota cuando es falso, pero hay gente que decide creer y por eso siguen ahí los, cha, los charlatanes. Pues acá en Tuzla se da mucho lo de los hombres ratas. Ese video que ha sido viral, pues dicen que son nahuales, pero yo, yo sí conozco un nahual de verdad, que no es que se transforme, simplemente pasa su espíritu a un animal. Un verdadero nahual hace eso, puede transferir su espíritu a una persona o un animal y así hacer sus, sus trabajos, no es que su físico se convierta en animales, simplemente se transfieren. Acá en el, en el pueblo de Tuscla hay un señor que hace eso, le, le dicen el transformista, el señor tiene fama de que puede transferirse a otros cuerpos eh, de personas, inclusive animales, donde este, este señor hace magia negra, okay eso está interesante porque como mencionas uh, lo que hace es transferir su espíritu a otros cuerpos no es que se transforme como la gente piensa así es pues nada bueno, más quería aclararle no de eh, que ya no se peleara con el con el muchacho este eh, tiene un, un apellido muy pues sí no muy muy, muy no común ¿no? El Alex tienda pues ya ya, ya no se peleó. Porque lo atacan, usted también. La otra vez vi que el Niño de Oro lo, lo atacó. Un famoso streaming de, de, de Kino Fighter lo atacó usted, ¿no? Y empezó ahí a publicarle. No, pues... el, el niño El Niño de Oro en su Facebook, que usted publicó de Alex Tienda, y, y el Niño de Oro lo empezó a atacar usted, a publicarle memes, y ahí. ¿De veras? Hizo no. Un zafarrancho. La, la verdad, se salió en la mano belluda a, a, ahí. La verdad, no sé quién sea el niño de oro. Eso sí se me, me, me causa mucha risa. No sé quién sea el niño de oro. Y sobre Alex Tienda, pues es que yo investigo fenómenos paranormales y dentro de los fenómenos paranormales existen los duendes. Entonces, por eso, pues tuve que estar ahí investigando sobre Alex Tienda. Sí, es que fíjese que. Alex, Sinder, le hemos pedido, ya hay muchas peticiones, y dice que va a ser en vivos de temas paranormales, pues ahí ya va a ser su competencia, él ha dicho que no tiene ningún problema que sus fans le pidan historias, y pues va a ser en vivos, pues ahí usted debería de ser mejor eh, un apoyo para este muchacho, inclusive hacer videos juntos. Hay, hay, hay un meme que, te, que muestra una imagen en donde hay un, eh, un chita que está acostado, y unos galgos que están saliendo a correr. La historia detrás de esta fotografía es de que pusieron a los galgos a competir contra el chita. Cuando abrieron las puertas, los galgos salieron corriendo a todo lo que daba, y el chita se quedó acostado. Aquí la, el aprendizaje que tienes es que a veces eh, las competencias son absurdas, ¿no? Entonces, por mí que Alex Tienda haga sus transmisiones en vivo y hable de lo paranormal. Yo, como el Chita, me quedaré acostado. Pues, como le digo, es sol sale para todos. Ahorita, el que está soñando, el que está, pues, sí, teniendo muchas visitas es la rana. No sé, conozca a este señor, el, de, el que trabajaba en la radio. Las sí. historias de miedo eh, se ha levantado mucho y dijo que iba a invitar a Alex Tienda, le digo, porque ayer el señor dijo eso, que lo va a tener de invitado el día viernes y posiblemente venta de equipo con él por eso le decía que usted pues salga una hora más temprano para que jale más gente pues no, no, te repito yo, es absurdo algún tipo, algunas competencias son absurdas, y puede cualquiera hablar del tema paranormal, ahí está Luisito Comunica, tiene su podcast paranormal en Spotify eh, pues ahí tienen a a estas leyendas legendarias que eh, en realidad son, eh, ¿cómo se llaman estos? Son estando peros y hablan de fenómenos paranormales. Y muchos otros youtubers que, que de pronto hacen videos de lo paranormal. Eso es contenido de ellos, eso es solamente eh, algo que hacen para atraer a la gente. Recuerda, mi hermano, que yo empecé con los fenómenos paranormales simplemente porque es mi pasión desde niño. Y yo empecé en redes sociales y en internet sin ganar dinero ni buscando fama. Entonces yo lo mío lo hago por puro gusto, por pura pasión. Y las competencias de personas que quieren jalar más gente con esto te estos temas, pues ahí van a estar. Y, y no a mí no me no me importa lo que hagan. Pues a ver cuándo invito otra vez a Fede Lobo? o invite a Dame, a Trejo, Carlos Trejo, estaría bueno que nos invitara a personas así, ¿verdad? ¿eh? Para que ahí, ahí tenga su programa. Pues le, le mando un saludo. Y pues ya, ya no se sé, peleé pues con Alex Tienda, que es un buen... Eh, pues sí, que es poder decir si influencer o YouTube, ¿verdad? Te digo, Muchas es veces. que... Te digo que tengo que cazar duendes y por eso estoy detrás de Alex Tienda. Que estés muy bien, mi hermano. Un saludo. Ándale, pues. Bye. Ahí tenemos. No entiende la gente por qué hay pleito con Alex Tienda. Pues es que desde que yo supe que había un duende, un duende viajero, quise buscarlo, quise investigar quién era el duende viajero y por eso ando detrás de él. <ríe> Dani Leal dice, que le ponga un oxo al tienda. Eh, gracias Carlos Armijo, eh, el Diablito Show y a Carlos Trejo. Yo no sé si todo lo que dijo era real, si Alex Tienda va a hablar de lo paranormal. A lo mejor sí, por ganas de molestar, a lo mejor sí. Eh, yo, yo repito lo mismo que le dije a nuestro amigo. Es, son, son competencias que yo no, no tengo por qué, eh, por qué entrar a ese tipo de competencias, ¿no? Yo sé quién soy, cuál es mi tema, qué, qué cosas sé. Y, lo, lo mío es compartir. Mi pasión no solamente tratar de buscar likes, porque en, en esto del, del internet, de, de ser youtuber y demás, sé hacer dinero y sé atraer gente, pero mi, mis, eh, mis, mis, mis, mis, mis, mis, mis, se me fue mi avión, pero mis, ¿cómo se dice? No sé, se me fue el avión, discúlpeme. No me lo permite ¿no? ¿no? Mis valores no me lo permiten. Entonces, por eso no hago más cosas que, que llamen la atención. Quisiera ser de pronto alguien como que pueda crear contenido a partir de otras personas, es decir, como un manager. Y yo creo que saldrían cosas buenas. A lo mejor ese, ese puede ser mi camino a un futuro. Ya no simplemente hacer contenido yo sino ser manager de, de algunas personas para crear contenido, y entonces ahí sí me gustaría hacer ese contenido que le gusta a la gente en Internet, y que genera dinero, y que genera fama, sí me gustaría hacerlo. De hecho, estoy en proceso, necesito construir qué es lo que estoy haciendo, y después de que tenga mis sets y las, la construcción que quiero, voy a, a poner a, a youtubers, a, a crear mis propios youtubers, ¿no? como una agencia de talentos y ya yo creo que eso va a ser, va a ser bueno Rodolfo López nos mandó 50 pesotes gracias mi hermano gracias por esos 50 pesotes dice, saludos Oxlack, desde Chiapas muy buenos podcasts de la ley de la atracción y abril, tengo una pregunta ¿sabes el significado de los números espejos? ¿Sabes qué? Que no, Rodolfo López, sí he leído un poco sobre numerología, sé que es parte de todas estas eh, temáticas, y estaría padre encontrarnos a alguien que sepa sobre numerología y que venga a hablarnos sobre eso, ¿no? Eh, dice Good Guy Japan que podrían imitarme, pero nadie tendrá el mismo canto del ángel. Exactamente. El canto del ángel ya es un, F un FT, Así que ese es de nosotros y ya nadie nos lo puede robar y nos pueden invitar, pero nadie va a poner el canto del ángel. Eso es lo bueno. Dice: pone de buenas ese canto del ángel. Así es, Alan XMG, le, le mando un gran abrazo a toda la gente que se está uniendo en Facebook, en YouTube, en Twitch y también allá en Yuna. Un abrazo para DJ Jasbeck. Puro lleva y trae Oxlack, siempre será el mejor, dice DJ Jasbeck. Ecuador eh, Pepe Carlos Trejo para qué o okay? qué eh, fíjense que que Carlos Trejo sí sí pudiera aceptar yo creo que una entrevista porque pues ya de alguna forma cuando nos presentamos en un lugar eh, convivimos pero sé que no puedo no puedo preguntarles preguntarle cosas sin decir que es falso no entonces no no sería una buena entrevista porque yo no puedo tampoco permitir que, que, que se hablen cosas que son falsas y la gente obviamente tampoco entonces pues eh, ya cada quien con su asunto por ejemplo ya lo dije de Omar ya de Carlos Trejo ya también con, con Jaime Maussan, a uh, todos estos personajes con, eh, en los que con algún, con los que algún momento tuve una gracias a Carlotina, 2500 likes, tuve algún choque, pues bueno, todos estos personajes, ya he dejado de hablar de ellos, y solamente los tomo como que hacen entretenido, ¿no? Entretenimiento, y que lo que digan, pues no es verdadero, es simplemente falso, para que, a la, gen para que la gente lo siga. Pero, mira, Cardeña ha, ha dicho que invita al señor de la tienda o a Yulai. Creo que serían buenos, buenas dos invitaciones, Yulai y el señor de la tienda. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Mejor habla del fósica y, y cosas míticas. Claro que sí. Hoy vamos a revisar lo que hay en el correo para hablar de temas paranormales. ¿Quién te consideras un buen...? ¿Quién...? ¿Quién tú consideras como un buen invitado? A todos los invitados que he traído, los considero muy buenos invitados. Eh, me parece que ha sido una muy buena selección. Actualmente hay muchos podcasts y hay, hay muchas personas que ya hacen entrevistas. Y se vino como una tendencia de eso. Y a mí me gusta. Entonces, sí, yo lo tomé como muchos otros que hacen podcasts. Dije, yo también voy a hacer el mío. El mío ni es podcast, es una transmisión en donde hablamos con otra persona. Entonces, lo interesante de mi podcast y de hablar con otras personas es que mis invitados son diferentes a los que todos toman, ¿no? Todos toman a los mismos invitados, si se dan cuenta, y los míos van un poco diferentes. ¿Por qué? Por la temática, ¿no? En, en esos podcasts hablan de todos los temas y en el mío, pues, Tratamos de inducirlo hacia el contenido paranormal, místico, misterioso, de terror, etcétera, y han salido muy buenas participaciones. Creo que es padre que podamos hablar de un tema fuera de lo que comúnmente nuestros personajes eh, pues hablan. Ese eh, Carlos Trejo es falso, eh, el Aguiz, ¿dónde está? Invita al coreano, es muy buena onda y con buena actitud se llama Minu. Invita al coreano. Yo conozco, yo conocí a Coreano Blogs en, en una fiesta, pero la verdad, eh, Coreano Blogs, no sé, me parece que quizá era su momento porque era en el momento donde Coreano Blogs estaba más, más elevado y como que eh, sí se portaba un poco, un poco arrogante, me parece. Es, es buena onda, yo sé que debe ser buena onda pero yo creo que, que así pasa cuando a alguien es muy importante, a alguien tiene mucha trascendencia, es famosón, como que hace de menos a la gente que no le sirve. No que le haga de menos, más bien no le presta la atención adecuada, la, la atención que quisiéramos. Entonces, no lo, no lo señalo, pero... Eh, sí me parece que puede ser que una persona que, que les vaya muy bien y entonces no haga caso de la invitación que, que le hagamos y es malo es, es feo eso porque pues muchos extranjeros vienen a méxico a crear su contenido y los, los a, a, recibimos con los brazos abiertos, les abrimos las puertas de nuestra casa, los ayudamos, los acompañamos, eh, les damos todo, y de pronto con el crecimiento sí pueden llegar a, a, a crecerse, no solamente por ser extranjeros, sino por tener fama y popularidad, pero recordemos que son personas como nosotros, como cualquiera de nosotros, que, que viene de otro país y eso es todo, ¿no? Yo no me imagino yo creo Y es que los mexicanos somos bien pendejos, déjenme eh, decir una grosería, perdón si hay niños, los mexicanos somos muy tontos porque a los extranjeros los recibimos siempre con los brazos abiertos y cuando nosotros como extranjeros vamos a, a otros países nos tratan para el perro, eh nosotros sí, no, nos, nos, no, hasta son racistas con nosotros y nosotros siempre le abrimos la puerta y y todo el cariño a los extranjeros, y a veces no recibimos eh, lo mismo de, de su parte, ¿no? Pati Navidad, creo que valdría la pena invitar, pero no se aceptaría por su trabajo en Teo Azteca. Pati Navidad, sí, fíjate, pero no tengo cómo comunicarme con, con Pati Navidad, la verdad. Eh, Luisito es mamá. Ah, pues el título vivo no es mi family friendly. Eh, el título de... Sí, el título de este programa sí es Family Friendly, pero ustedes, ustedes lo toman a mal. Gracias a Sakura por 50 pesotes. Saludos, Ox, desde Argentina. Sakura, bienvenida, ¿cómo estás? Miren, Sakura, Sakura parece que es una chica real y no la habíamos visto aquí en el programa. No la habíamos visto a Sakura. ¿De dónde ha salido Sakura? <ríe> Como adelanto al directo. Gente, pues vamos a iniciar esta noche, que, que ya nos pasamos platicando un poquito, con los temas paranormales, ¿no? Seguramente muchos de ustedes me han mandado videos, me han mandado fotografías, me han mandado historias. Me pueden llamar por teléfono y contarme alguna anécdota, algo paranormal, algo de terror. Mi número va a aparecer en pantalla en este momento, se los voy a poner, ahí está. ¿Me pueden llamar y contarme o preguntarme lo que ustedes gusten? A Sakurita, Sakura Trapito. No, Sakura no creo que sea Trapito. Oxla, ¿cuándo vas a invitar a AMLO? A mi abuelito yo creo que hasta que termine de la presidencia lo voy a invitar. Él sí, sí lo quiero tener aquí. Eh, pero mientras sea presidente no, no puede aceptar la invitación. Pero pues como es mi abuelito pues entonces ya, después de la presidencia sí lo voy a traer aquí. Sakura dice que nunca habla aquí en el chat, porque Sakura solamente ve, oye y calla. Eh, se va a trabajar un montón mientras habla, jaja. Oye, sí, ¿no? Ox, ¿qué pasa con el sorteo de un juguetito? Aquí tengo muchos juguetitos, de allá en Argüello, pero la gente no... ¿no nos organizamos bien con lo del sorteo? ¿no me han mandado nada? ¿dónde están los dibujos? ¿cómo voy a empezar a hacer un sorteo si no me mandan los dibujos? ¿qué piensas de los creepypastas clásicos? o pero diles que no te hablen por llamada cuando estén fumados entonces háblenme ustedes si ustedes no, no se fuman nada ¡oh! y están, están bien pueden llamarme ¿qué creen que tengo ya aquí una, un dolor en la cintura? que se llama, ¿cómo se llama?, se llama la, la asiática, y qué cosa más fea, Oxlack, pero diles que no, que sí, pero sí es la gracia, bien, vamos, ¿cuándo le es una fiesta pleyadiana, Oxlac? Oxlack?, cuando, cuando mi novia me lo permita, porque si hacemos una fiesta pleiadiana tendría que invitar a todas mis amigas rubias, y pues sí, sí tengo, tengo unas cuantas amigas rubias, ¿eh? como, como unas cinco o seis y digo, mis amigas para mis amigos pero no sé, serían muchas rubias en un solo lugar para una fiesta pleyadiana pero suena bien, como para una, alguna vez que sea mi cumpleaños hacemos una cuando seamos ya 10 millones de suscriptores imagínense cuando seamos 10 millones de suscriptores Hago mi fiesta de cumpleaños y que sea temática de extraterrestres acturianos y pleyadianos. Así que solamente voy a dejar entrar a los que son rubios y a los morenitos, pues no, porque pues es una fiesta pleyadiana playa, y, y acturiana. Entonces sí podemos hacer la fiesta, pero debo decirles que los morenitos no van a poder entrar porque vamos a hacer la temática pleyadiana y obviamente en las prillades no hay morenitos, digo yo porque voy a hacer como, me van a pintar a mí la cara, por ser el, por ser el festejado, pues yo sí puedo ser el moreno de la noche, pero los demás no lo lamento, lo Sakura nos mandó 50, 50 pesotes, ¡Ah! dice que Sakura, que antes de que empiecen de perros, porque ya los conoce, que de una vez nos dice que tiene pareja que se llama Pablo y que le encantan mis videos. Así que le mandamos un saludo a Pablo, que es la pareja de Sakura y que nos está viendo desde Argentina, desde Argentina, ¿verdad, Sakura? Así que si era real, Sakura, si era real, la pueden ver ahí en su fotografía, pero ya tiene novio, ya tiene novio. Vamos a, a poner ahora, vamos a ver lo que tenemos en el WhatsApp, porque me han mandado durante todos estos días muchas cosas en el WhatsApp y no las he revisado, así que vamos a ver qué hay, qué cosas extrañas me han mandado al WhatsApp. Sakura, Carcaptor, Pablo, Marlon, está chido eso. Eh, Vlad, Daniel, un abrazo. Qué grandísimo dice Salvador Lugo, miren. Salvador Lugo, esperen, espero que no haya niños viéndome. Qué grandísima estupidez tu fiesta, dice Salvador Lugo. Claramente el mensaje detrás de eso es, soy moreno y siento feo que no me dejes entrar. Salvador Lugo, tranquilo, luego hacemos una fiesta que sea como temática, temática de Catepec, ¿no? Y entonces ahí sí no dejo entrar a los güeros y pues entramos todos los morenos no estaría chido no te preocupes primero hacemos la fiesta pleyadiana y luego la fiesta con temática de catepec ahí puedes decir cámara banda ya se la saben o chale no podemos dar guajolotas de, de comer estaría buena no unos pitufos de, de bebidas Estaría chido, sí, sí. Y unos cumbiones bien locos. Así que, Salvador, luego tú no podrás entrar a la fiesta pleyadiana, pero así a la ecatepeña, o ecatepense. Tranquilo, viejo. Para todos va a haber, para todos va a haber fiesta. Al fin, digo, mientras siga vivo, podemos hacer fiestas temáticas. Yo, Dios el blanco, me quemo horrible como camarón en estas temporadas. Dice... New Sigma, Cintia Duarte, gracias Cintia, me mandó un super sticker Cintia, mira Cintia y Sakura sí van a entrar a mi fiesta pleiadiana, como vemos en sus fotografías, Cintia y Sakura son rubias argentinas Así que bueno, ya vamos viendo quién se va a entrar a la fiesta actuariana pleyadiana eh, y quién va a la fiesta ecatepense. Ecatepec, Jardines de Morelos, dice Raúl Alejandro. El sonidero guapachoso. Yo creo que hasta nos vamos a divertir más en, eh, en la ecatepense, porque en la actuariana pleyadiana va a ser pura música electrónica, que va a estar loco, chona, pero las cumbias, las cumbias son muy buenas, y luego con unas gorditas de chicharrón imagínense, o sea no sé ni a cuál irle no sé ni cuál hacer primero, las dos están buenísimas Oxlack, oh, mi gato se asusta con el grito del ángel, dice Boogie ¿cuándo la temática de la Deep Web? oye, estaría bueno, pero sabes te voy a decir una cosa eh, mucha gente se jacta de conocer la Deep Web pero te aseguro que solo un 2% de todos los que dicen conocer la deep web, en verdad conocen la deep web, te voy a decir algo, la deep web está bien de hueva, está bien de flojera, es aburrida es aburrida porque no, no entras a navegar como lo haces en google sino que debes de saber los links, si no sabes los links, estás en un espacio que que no ha ido a dónde ir, tienes que saber las direcciones para poder entrar a esas direcciones, entonces, todos te han mentido en esos videos de la Deep Web en YouTube, Nos han, les han mentido tanto, buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches, Solak, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿quién habla? Good guy, Japan, Ah, mi hermano, sabía bien. que eras tú, pero dije, ¿cómo? Nos está hablando desde Japón, ¿cómo estás, mi hermano? Así es, brother, ¿no? un gusto este, poder saludarte por este medio y pues felicitarte más que nada por tu, por tu programa, brother, por esto que estás haciendo, por todo el contenido que haces para toda tu comunidad. Te escucho, te escucho. Sí, y pues quise aprovechar este medio. Primera vez que entro a tu canal por medio de este, este WhatsApp y contarle un poco a ti y a tu auditorio y para saber qué piensas. Mira, recientemente, como tú sabes, tengo, tengo una pieza de riga del Exorcista. Sí. Eh, esta pieza la tengo ya dos años conmigo, pero recientemente la cambié a la habitación porque la colección, como tú sabes, ha, afortunadamente para mí ha estado creciendo y esta riga la tenía en la sala, la tenía en la sala. Ok. Pero se me ocurrió colocarla en la habitación porque ya hay mucho ¿cómo se podría decir? Bueno, no sé, no, mala vibra este una vibra ya un poco pesada en la casa es algo que no he contado mucho en mis redes sociales, en mi canal de YouTube okay. porque no quiero que, que todo esto sea de que digan, es que ya está contando esto para, para que crezca su canal o para, o sea, no, esto lo he contado solamente a amigos muy íntimos, amigas, esto ya muy personal, pero pues lo quise contar un poco, un poco aquí en tu canal, lo que está pasando recientemente en mi casa con esta pieza de Regan, sí. que como muchos saben, eh, esta pieza estuvo con Linda Blair tres días en el evento de Monster Palos antes de que me la enviaran a Estados Unidos, okay. es una pieza a escala real, y fíjate que tuve la idea de pasarla a mi habitación, ya lleva algunos días ahí de Quedó muy bien, quedó muy bien en la en la zona donde la puse, pero está al lado de un espejo muy grande que tengo no en eh, el último video. O que, sea, se refleja. En YouTube. Ajá, el último video de YouTube que subí ahí se ve cómo, cómo quedó en, en la habitación, pero fíjate que no sé si es por antes de dormirme ver que está a mi lado. He tenido dos días seguidos pesadillas. Te voy ¿En a serio? La última que tuve hoy. ¿no? ¿Eh? Ahorita son las? La bueno, 1.45 de la tarde. Eh, y hace 3, 4 horas que desperté porque me desvelé un poco. sí Y tuve una pesadilla que estaba en la casa. O sea, he tenido frecuentemente esto de que, de esos sueños que parecen que son tan reales, que, que sientes un miedo dentro de tu sueño. Sí. Yo escuchaba sonidos en la sala, como a veces pasa cuando estoy despierto realmente y al ir a investigar qué es lo que estaba pasando en la sala iba a ver y Regan estaba o sea, la posición en la que la tengo es como en la película cuando está con las manos orando después de después de que mató a, al padre Ajá. Este, y yo entrando a la sala la veía a ella sentada en una silla, o sea, fue algo que, que me impactó porque yo en mis sueños sabía que, que esa posición no la tiene ella o sea, y el cabello así como la tiene la, la peluca que tiene, no le veía yo la cara y la veía de perfil sentada y eso fue algo que me impactó porque en mi sueño creo que yo estaba consciente de que esa no es la posición de la muñeca, de la pieza, sí. de la pieza en la que la tengo, entonces este, fue algo que del miedo así desperté, desperté y creo que mi corazón está un poco acelerado. Y, y despertas y, y está al lado de ti y es una figura que es de dimensiones reales. Sí, sí, es, es un realismo increíble que tiene esta pieza, es este, la más cara de mi colección, es la que... Eh, la que me, más me gusta por el realismo y que tiene la, la firma de Linda Ble en la nuca que estuvo con ella, pero sí es la pieza que más me... Me, no me incomoda, siento como que... O sea, han pasado... Yo también hago este, ahí lives en mi canal de YouTube y siempre la tengo de fondo. La pongo ahí de, de decoración. Sí. Y siempre pasa algo, ya sea algún invitado, cosas raras con la luz. Eh, el último live que tuve, este, entró una medium, una medium este, de Yucatán. Sí. y Una de las invitadas nos dijo que, que... Esta invitada estaba teniendo problemas con el audio pero no parecía que fuera el internet, o sea, cuando es el internet se congela la imagen, se empieza a trabar la voz, pero solamente era cuando ella decía cosas importantes, no se escuchaba como si tuviera el mute, entonces empezamos a cotorrear en el live, que pues era Riga, que estaba celosa, entonces afortunadamente uno de los invitados tiene una amiga, Medium, que en ese momento entró al, al en vivo, y puso su comentario que al lado de esta chica había una entidad a un metro, de tez blanca entonces esta chica la verdad sí eh, entró en un en un momento de miedo de un poco de pánico porque lo que era broma lo que estábamos contoneando se convirtió en algo ya serio porque esta medium sigue sí, es reconocida ahí en Yucatán sí este Yucatán no es ciudad de México pero ella viaja en esos dos lados y le dijo a esta chica le dijo es que tú recientemente esta entidad vive en tu casa Hace mucho tiempo, por eso es que tienes algunos problemas de decisiones, eh, muchas cosas le empezó a decir esta chava, o sea, dijo, sí, es que sí, es cierto. Entonces, esta medium dijo que iba a jalar la entidad para, para liberar a esta chica y créeme coincidencia o no, cuando dijo eso, que iba a jalar esta entidad. Sí. Eh, se recuperó el audio, no volvió a fallar para nada, y, y nos quedamos así como que, o sea, si eres escéptico no lo eres, te quedas con la duda de que, cómo puede ser posible que, que haya tanta coincidencia en algo, y yo esto se lo, lo doy por Rigan, así que estaba, esta pieza estaba ahí de frente a la cámara, este... Y es algo así muy, muy, muy raro que me pasó. La, y quería saber, ¿tú, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué conoces mis piezas? ¿Tú qué conoces mi colección? ¿Tú qué sabes este, más sobre el canal este, que tengo sobre esta pieza de Regan? ¿Tú crees que sí pueda uno, como dicen, darle poder a alguna pieza, darle energía para que algo así se pueda liberar? No sé si alguna de tus piezas tenga algún ente maligno, que no creo, pero a lo mejor esta Regan como está constantemente contigo y es una pieza de tamaño natural, te repito, y yo creo que cuando te vas y cuando llegas, todo el tiempo la estás viendo, como a lo mejor le estás pasando un poco de tu energía y, y es como darles vida, ¿no? Es lo mismo que hacen con los trolls o los elfos, estos que si tú les das de comer, que si eh, les pones atención y demás, que cobran vida, es como darles energía y a lo mejor tú Estás haciendo eso con tu con tu figura del exorcista. ¿Ahora mismo está ahí al lado tuyo? Sí, ahora mismo está aquí a mi lado. Y mira, ahorita que estoy hablando de este tema, no sé si es por la sugestión, o lo que quieras, eh, yo generalmente siento que mi casa baja mucho la temperatura. A pesar de que tengo el aire acondicionado aquí en Japón, si no tienes aire acondicionado, o sea, no puedes vivir aquí. Todos tienen por el clima tan extremo. Y a veces, créeme que hay un frío tan tan fuerte en casa que salgo y pienso que afuera está igual, no eh, afuera está templadito, está, está rico el clima, pero aquí la temperatura sí es, es baja y, y no me quiero sugestionar que es por, por demonios, entidades que pueden haber, porque imagínate, no podría vivir eh, tranquilo en mi casa como hasta ahora lo he, lo he estado con todas estas piezas de terror que me gustan pero en especial Reina es la que sí me pone mucho a que pensar recientemente, no sé si regresarla a la sala eh, de, o dejarla en la habitación, porque te digo, está al lado de un gran espejo, y tú sabes que hay muchas cosas que los espejos, que son portales y cosas así, entonces no sé qué, qué va a pasar. Pues los sueños que tuviste están feos, ¿no? Y, y la verdad tener una pieza así en tu recámara pues yo no sé también cómo decidiste hacer eso, pero pues ya el tiempo te sabrá decir si la dejas en el cuarto o la dejas en, en la sala, porque aunque no tengas miedo de tus piezas, pues yo creo que sí ha de ser bastante incómodo, ¿no? De pronto yo algunas de, de las mías, eh, ya cuando es noche, pues digo, esto sí está medio feito, sí me incomoda poco, pero no pasa nada, pero la riga en esta que tú tienes es única, entonces yo digo que si sí, ya le pasaste tu energía y poco a poco se va a apoderar de ti y de tus sueños no brother, y mira te cuento, aquí esto va a ser exclusiva, no lo he dicho en mi canal no lo diré ni en mis redes, pero me están haciendo una pieza el exorcista de diferente versión que va a ser todavía más brutal y no sé por eso es que la moví a la habitación porque la otra la voy a poner en la sala Oh. pero pues imagínate, doble, doble Rigan en casa, va a ser algo muy, muy loco. No manches, vas a, a, a traer otra, ¿y de igual tamaño natural? Sí, mira, te voy a decir aquí, no, no lo voy a publicar en Reddit nada pero va a ser la versión, eh, la escena donde tiene el crucifijo en, en la mano y se está, <ríe> se está, ya sabes. ¿A poco? Este, ¿En serio? Sí, sí. Y es, es la escena donde gira la cabeza. Esa pieza me la están haciendo y va a quedar aún más realista que esta que tengo y, y no sé, no sé qué onda, qué va a pasar y va a ser doble, doble entidad en casa o, no sé, la, tú, como sabes, siempre te he dicho, eres el invitado para, para venir aquí a investigar lo que pase sí. o está pasando aquí en la casa. Bueno, esperemos que haya mucha gente que se me buena a, a las transmisiones, a mis videos y que empecemos a crecer nuevamente. Y ya cuando pueda ir a Japón con mucho gusto voy, no sé si me vaya a poder quedar, pero en tu casa, pero claro que voy a ir a conocer a esa Reagan No, claro que sí, aquí hay este cuartos para, para visitar, no, no te preocupes, aquí no, no pagas hospedaje. Y mira, este, un orgullo que ese canto de ángel que es tan famoso y tan viral ya en tu canal eh, se dio cuando me invitaste, me invitaste a tu live. Cuando estuvimos pues, ahí con Melissa, fue cuando salió este, este personajazo <risas> que, que hizo ese canto de ángel y se está haciendo tan viral ya ahí en, en, tu, en tu live. Está, está bueno el canto del ángel, ¿no? Quedó ya para la posteridad. Pues muy bien, mi hermano. Uzgad, ¿qué hora es en Japón? Ahorita son cinco para las dos de la tarde y la temperatura en la casa, créeme que tengo el aire acondicionado y no sé si escucha la voz así como que pareciera que, que una voz como de nervioso o algo así, pero no, eh, o sea, hace frío, las manos las tengo frías, las tengo Este, No sé, no sé por qué sea, no te voy a decir. Es por identidad, o sea, siempre pienso así como que no lo primero que pienso es algo paranormal. Siempre trato de dar un poco de de lógica lo que está pasando, pero a veces esa lógica no llega y es cuando cuando sí me, me saca de onda todo lo que, lo que está pasando aquí. Bueno, pues esperemos que no te pase nada malo, yo creo que también sería bueno en algún momento ver dónde vas a dejar tu colección, porque el tener tantas cosas en un solo sitio sí causa un poco de ruido mental. Sí, eh, sí, créeme que sí, lo estoy estoy pensando, este no sé, este, meter a una japonesita aquí para no estar tan solo, digo, y, y no, no sé no sé, este, espero que, que alguien quiera porque alguien, su sano juicio, no creo que quiera vivir aquí si es que no le gusta este mundo de terror Sí, mete una japonesita ahí y la enseñas a hablar español <risa> Sí, la, este, no, pues muchas gracias, este por recibir esta llamada y un abrazo ahí a todo tu auditorio que están tan... Ah, porque, o sea, tu chat es genial, ¿eh? O sea, yo me meto a las transmisiones a ver y en tu chat, este, eh, que Tinder, premium, ni nada, ahí se liga y se, se hace de todo, ahí yo creo que ya salieron varios matrimonios, noviazgos, eh, todos ligando con todos, una chulada de comunidad que tienes, Oslag y pues un abrazote, hermano, hasta allá, hasta México y pues estamos en contacto brother, gracias mi hermano, saludotes, un abrazo hasta Japón, gracias, saludos, bye, bye, ahí tenemos a Good Guy Japan, que la verdad, sus, sus piezas son aterradoras, aterradoras, ya tiene todo un museo en su habitación, eh, de las películas de terror, eh, la rigan la rigan sí, de verdad es perturbadora, Yadira Martínez nos mandó 10 dólares, bueno, 9.99, dice que si le digo por favor si son pesos o dólares, yo digo que son dólares porque salió en amarillo, así que Yadira, te agradezco inmensamente el apoyo con el super chat, gracias Yadira. Ahí está el sonido, el canto del ángel, gracias. Maru dice, ¿de qué habla ese sujeto? ¿Ligar aquí nosotros? Obvio no. Eh, dice, yo me voy a casar con Melisa, no tengo ojo para ninguna otra mujer Dice Akira Drauz, ahí está el buen Akira Que se había sentido mala otra vez, pero creo que ya regresó No te preocupes Akira, bienvenido, igual que mía, donde quiera que esté mía También bienvenidas en este chat hay trapitos, jaja, hay de todo aquí Sí hay a veces trapitos también Vamos a ver qué nos ha mandado al Whatsapp Ahora sí vamos a ver qué nos mandaron al WhatsApp. Aquí tenemos el WhatsApp y dice lo siguiente. Oxlack, qué buen programa. Gracias, mi hermano. Gracias por ese mensajito. Vamos, tenemos un audio aquí. Vamos a escucharlo. Dice, el sonido del ángel, please. Y pues nos mandó el audio. Hola Oxlack, te mando un abrazo. Gracias. Es, es esa persona, ¿sabes? Pone el sonido del ángel, amigo, porfa O es alguien que le gusta el sonido del ángel, exactamente. Vamos a ver, tenemos aquí un mensajito que dice, hola, y otra carita. Vamos a poner esto en, en grande para que se vea. Ahí está. Dice, hola, quisiera hacer una pregunta, ¿puedo? Desde Delaware, Estados Unidos, por favor. Creo que necesito saber por qué yo veo siempre cosas extrañas. He estado a punto de que me internen por esquizofrenia. Yo desde que era niño veía cosas raras y de miedo, pero ahora esta cosa que me sigue es más peor. Por favor, ayúdame y después le mando un mensaje a Abril. Y no se pudo contactar con Abril, pero esta persona dice que ve cosas feas y que en alguna ocasión pues lo han querido llevar al... al que lo ha tratado de esquizofrenia, híjole, eso es complicadísimo porque la gente que sufre esquizofrenia tiene estos, eh, estos momentos en el que sienten que algo o que voces les hablan, que ven también cosas y también tenemos el tema de, de las personas que son sensibles a los fenómenos paranormales la pregunta sería ¿Cuál sería o cómo sería la diferencia o diferenciar entre esquizofrenia y alguien que tenga un don? Un don, un don me refiero a un poder, ¿no? Un No un don de, de señor que tenga un don en su casa y no. Muchos, muchos han de tener dones ahí en su casa ya, de esos dones gorditos por la chela. De ese tipo de don, no. El don del poder, ¿no? Del poder para poder, del poder para poder. Ver fantasmas y sentir cosas raras. Yo creo que la diferencia aquí puede suceder en el que la esquizofrenia ya es una enfermedad que está investigada, ya está escrita, ya tiene algunos síntomas, o bueno, tiene los síntomas ya descritos, y entonces cuando tú vas al psiquiatra, puedes ver si en esos test, test que te hacen de esquizofrenia pues todo sale acorde a la enfermedad y ahí te puedes dar cuenta que estás enfermo no en qué porcentaje tienes eh, esquizofrenia y yo creo que quien tiene un don solamente puede de pronto ver sentir escuchar y ver pero en, men en menor cantidad o, o sin que le cause un problema para vivir. Las personas que tienen, que tienen el don de ver fantasmas, de escucharlos, de sentirlos, eh, pueden vivir porque están acostumbrados a esas sensaciones. Eso es lo que se habla de, de este tipo de personas. Entonces, creo que cuando es esquizofrenia y está afectando ya a tu forma de vida, entonces es la enfermedad creyendo que, que existe un don de, de poder ver fantasmas y demás, creo que así se podría diferenciar entre una enfermedad y un poder un poder de ver a los fantasmas, entonces si hay gente aquí que dice tener ese tipo de dones pueden checar si esto les está afectando a su vida, podría ser esquizofrenia y si no les afecta en su vida, entonces podríamos estar hablando de un poder psíquico de un poder paraps parapsicológico. Tengo que leer un libro, van a un abrazo para aquí. Benjamín Pérez Mejía, yo escucho y siento, dice Benjamín, que él escucha y siente. que eh, invita al Capi y a Darían, dice William Contreras. A ver si después se, se dejan, se dejan invitar, porque no sé, yo siento que son medios tímidos, ¿no? Ellos, a diferencia de otros famosos, yo creo que ellos en realidad son tímidos. Uh, dice a mí no me afecta tú sabes la historia de Jalisco de Jenny Tadepe, los Tadepenos, no sé qué de, me esté hablando de eso, vamos a ver qué más tenemos acá, mensajitos dice, hola Oxlack, tengo un amigo tratando de curarse un cáncer de riñón y el otro día me contó que vio una sombra negra arriba en su primer piso, cuando iba a subir las escaleras, su sobrino también dijo lo mismo, que sintió una sensación extraña y vio algo extraño arriba de la habitación. ¿Puede ser que haya alguna presencia desconocida o maligna en su casa? Eh, yo creo que presencias puede haber en todos lados. Eh, presencias malignas, donde hacen cosas malas, donde hay suciedad, donde hay pleitos en la casa, donde las personas cometen cosas malas como violaciones, matar, robos, etcétera, adoraciones a imágenes, adoraciones a cultos, o tener cultos de, de otros tipos, el de eh, tener actitudes que puedan dañar o afectar a otras personas, creo que cuando hay esto este ambiente, efectivamente puede haber espíritus malignos, Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿quién habla? ¿Qué tal, Oslan? Buenas noches, habla Gilberto, mucho gusto. Gilberto, bienvenido, ¿de dónde nos hablas? De Tusca de Tierras Chiapas. Bienvenido, mi hermano, cuéntanos. Oye, Oslan, este, bueno, antes que nada quería este, pues saludarte y aprovecharnos, pues, felicitarte por, por estos años, ¿no? Que nos ha regalado, este, eh, pues, en tus transmisiones sí, tenía muchas ganas de, de llamarte, ya tienes, te quería contar una historia. Claro, claro, cuéntame. Muchas gracias. Sí, muy bien, este, siempre, yo he sido muy, este, no sé si, si, escéptico, pero, pero, viéndolo bien, yo tengo 32 años y viéndolo bien, ciertamente tengo muchas historias, este, y ahora me imagino los, las personas que ya están grandes, y, pues, a su edad, y me imagino cuántas historias no han, de, no han de tener. Entonces, me quería contar esta. Mira, mi abuelita es de la etnia Sotzir, acá en Chiapas, ¿no? Una, una región, este, este, creo que es de Chamula. Algo, algo así, ¿no? No no sé, la uh -huh. verdad. Sí. Este, entonces, ella habla un el dialecto. Ok. Habla dialecto y mi abuelta ya falleció, este, pero yo recuerdo que tenía como unos 18 años, 18, 17 años, y ella tenía unos santos en una en una casita. Y yo estaba con mi primo, eh, y por, por por yo era muy muy loquillo, y, y por este, por molestar a mi primo, por asustar a mi primo, eh, empecé a insultar a esos santos. Ella, por cierto, ella rezaba este, todas las mañanas en lengua y lloraba y, y este, era muy, muy religiosa. ¿Lo, ¿Los santos ¿no? de qué eran? Y, este, santos de... ¿Del de, de, catolicismo? De, yo, ah. este, de, sí, este. ¿Y, cómo, ¿Y cómo los insultaba? A ver, repite las palabras. No, yo los insulté, o sea, yo los insulté es por molestar a mi primo, porque ah. yo era muy... travieso, este entonces, ¿Cómo les dijiste? no respetaba yo nada, pues, yo no respetaba nada, ¿no? ¿Cómo, cómo entonces, les dijiste? ¿Perdón? ¿Cómo les dijiste a los santos? No, pues, hijos de su tal por cual, y a mí me la pelan, y etcétera, etcétera, <risa> tía, así. <risa> ok, ok. Sí, este, entonces, y estoy así, y, y mi primo me decía, eh, ya cálmate, y de repente, de repente, explotan los focos. Ajá. Estaban los, locos, los focos, o sea, yo me quedo a ciegas completamente, ¿no? Este, estaban los focos y nos vamos corriendo a una cama que estaba ahí, nos sea, aventamos a la cama y estábamos, teníamos una risa, pero obviamente era una risa de miedo, de nervios, de que no sé qué está pasando, ¿no? Muy desorientado y, y, y, y pues arrepentido, ¿no? Yo, yo pensaba que iba a salir el santo caminando, ¿no? Ya en en persona, ¿no? Sí. Este, y, pues, podemos salir de la casa y ya después eran, eran risas. Entonces, al, a lo largo del tiempo, pues, yo lo he analizado y yo digo, este, le he preguntado a muchas personas y si me han dicho que, pues, es, es este casualidad, pero, sinceramente, yo no he, no he sabido ni, ni me ha vuelto a pasar que de repente, pues, está ahí el foco, ¿no? y a la conclusión que yo he llegado es de que como hay mucha energía en ese lugar que que, eh, que de mi abuelita que toda la, todas las mañanas rezaba lloraba etcétera y, y pues al momento de yo faltar al respeto no este este eso pues este se hubo un cúmulo de de energía muy muy alto y y y reventó entonces eso me hace pensar que posiblemente los espíritus este, o las cosas que, que, que no sabemos, que desconocemos, pues se, se manifiesten de, de esa manera, ¿no? Eh, eh, si, si, hay algo, si hay algo fuerte quizás, ¿no? Ahora ya me imagino la energía que podrá haber si hay un asesinato o algún, alguna muerte este, este, fuerte, ¿no? Este, pues esa es mi historia, Osla. eso es lo que te quería contar, no sé no sé qué, qué, qué, qué, qué opinión tengas tú al respecto, ¿no? Pues es que mucha coincidencia, ¿no? De que cuando estabas insultando a los santos haya explotado el foco, o sea, normalmente no, no sucede que el, el foco explote, ni mucho menos, así que fue demasiada coincidencia, tanta como para creer que hubo algo que se molestó. ¿No? Sí, tal cual, sí, sí, yo así yo, yo, lo puedo ver, ¿no? Este, por muchas cosas, porque a veces le quieres dar demasiada, este, explicación lógica, ¿no? Encontrarle un motivo, una explicación lógica, ¿no? Y a veces, pues, pues las cosas están ahí, ¿no? Y quizás, quizás, este, uno a la fuerza, este, quiera, quiera este, encontrar alguna explicación, ¿no? Que no sea, que no sea algo que no entiendas, pues. Oye y después eh, les pediste perdón a los a los santos o algo así? Eh, sinceramente no, pero, pero me quedó pues obviamente una experiencia una experiencia de respetar eso no de respetar y no no no este no, no lo volví a hacer claramente. Está interesante. Y además estaba yo en una edad sinceramente de que a veces haces locuras y, y, y sin pensar y y sí obviamente si me preguntas obviamente si sí estoy arrepentido de haber hecho eso no aparte del <risa> gran susto que me metí sí fue como una lección oye y el foco explotó o simplemente se fundió no no no no no, no se fundió no, no explotó literalmente o sea estaban operados wow. ahí el foco o sea explotó no entonces sí, sí está no, sí está más cañona tu no, historia claro. sí claro sí, y, y, y sí, yo o sea sí, me hubiera vuelto a pasar o, o fuera algo muy cotidiano común yo diría bueno pues igual la casualidad no pero exactamente en ese momento que me explote o sea y que y que y que no lo he vuelto a a, este, a vivir pues sí este tengo tengo otras historias la verdad este he escuchado la llorona por ejemplo bueno yo no pero estaba en el lugar donde escuché la llorona, donde se escuchó la llorona sí. y yo estaba arriba de un carro y, y cuando me bajé pues ya dejó de pero, pero igual, no sé, en otra ocasión te, la, te las cuento. Creo sea. claro que sí, mi hermano, pues ese es el teléfono, ya ves que sí entran las llamadas. Y sí, en otra ocasión sí, los, sí, los platicas sí. más historias. Esa estuvo muy buena, ¿eh? Okay. No, pues pues este sí, te digo, este y, y pues muchas gracias, ¿no? Por ese espacio que, que a veces nosotros los, los que vemos YouTube nos sentimos tan lejos de ustedes, así como que si, no sé, o sea, como que si no... No se te pudiera hablar, ¿no? Y este y la verdad es que estoy muy contento de, de, de, de poder saludarte y de estar en tu programa. No, gracias, mis, mis hermanos. Ustedes hacen este programa y para nosotros es un, un gustazo. Así que tienes las puertas abiertas. Cuando quieras, puedes volver a llamarnos. Gracias. A la otra pregunta. ¿Y cuándo va a estar Melissa? Eh, yo comúnmente espero a que ella me diga, ya quiero ir. Y entonces espero que esta semana de pronto me ah. escriba y diga, quiero entrar a transmisión okay. y listo. Ok. No, es que hacen una muy buena sinergia, la verdad es de que este, es muy ameno su programas cuando está ella y obviamente cuando está tú, obviamente. Claro, yo espero que mañana, a ver si me escribe. Si no, le voy a escribir mañana, a ver si está con nosotros en la noche. Bueno, mi hola, un saludote, cuídate mucho, un abrazo. Saludos, que estés bien. Pues ahí está, gente. Hasta, hasta si se si insultan a los santos puede pasar eso los santos se pueden encabronar hay vida dentro de los santos los santos y Blue bueno, ¿quién habla? ¿quién, quién está llamando tanto? Oh, oh, hola, los santos bueno hola hola estás ahí puedo escuchar tu respiración hola hola puedo escuchar tu respiración está, está diciendo algo en, en como muy bajito. Hola, o no, ya no está vamos a pensar que ya no está pueden haber sido los mismos santos, o a sea, esos santos se encabronan hay santos en todas las capillas, en todas las casas, en todos los lugares pero los santos de la casa de nuestro buen amigo se encabronan esos santos son, son de, de tener cuidado porque se encabronan ¿Bueno? Hola. Hola, buenas noches, Ocla. ¿Cómo estás? Ah, buenas noches. Bienvenido. Muy bien, gracias. Pues, bueno, este... Soy yo, este... Pues, Aguiz, este... ¿Cómo estás, Sawitz? Bienvenido. Desde aquí este pues no estoy tan bien como tú espero, pero pues ahí ando. Sí. Este, pero este pues te hago pues, para comentarte pues para platicarte dos cosas que a lo mejor puedes este encontrarlas interesantes o buscarles alguna lógica quizás. Este, son dos cosas muy pequeñas a ver la primera este a ver la primera este esto pasó hace unas semanas en, en alguna parte de Japón no estoy seguro en, en qué parte de Japón pero por ahí estalló en las en redes sociales en Twitter en Facebook y todo eso sí este tú conoces este el, el demonio ¿Perdón? ¿A Kayosama? No, ¿tú conoces el, el demonio o el espíritu del zorro de nueve colas? ¿Conozco a la zorra de... no digo, al zorro de nueve colas no, no lo conozco? Ajá, Ah pues bueno, este, según es un espíritu que, eh, bueno, un, un demonio que dicen los... De este que tiene la, pues la apariencia de una mujer con nueve colas, pero también este, toma la apariencia de un zorro. Es, ¿Una eh, mujer con nueve colas? La... ¿Qué harías con una mujer con nueve colas? O sea... Ah, pero es no, de... pues, o sea, o... un zorro. No, sí, o sea, una mujer zorro, o sea, ah. una apariencia humana, o sea, es una mujer supuestamente con, ore... con orejas de zorro. Es un furro, y... Y... un furro. Colas... Ajá, Ok. Ajá. Eh, como si, como si sea como un híbrido, como una especie de híbrido, pero también se transforma, según esto, por lo que cuentan las historias las leyendas, pues en un sol gigante con, con eh, colas. Pero bueno, sí. este, el punto, el punto es que, este, que ahí en Japón hay una zona donde supuestamente estaba sellado ese ese espíritu, ese demonio, o como le quieran llamar. Yokai, así es como lo ah, en Japón Sí, es un yokai este, Sí está, eh, Hay, o sea, hay una zona Donde, y de hecho es, También es como una zona medio turística Este Donde supuestamente Ahí había una roca Este ¿Sí? Que Decir sí, que de hecho en esa, este, En esa roca había como Un como una, como una cosa para evitar que las personas se pas, o sea, pasaran ahí, o sea que la gente se saltara donde estaba esa como una valla. Roca. Ajá, sí. Porque supuestamente este, en esa roca estaba sellado pues el, el, el espíritu. Este, y de hecho, había un letrero que, que, de advertencia, de que de advertencia que decía no, o sea, no acercarse más, no tocar la piedra porque aquí se encuentra sellado. El, el espíritu del zorro de nueve colas. Ah, ok. Y, este, y según esto por cosas que, que han dicho, este, que la gente que, pues, que ha llegado a tocar la piedra y cosas de este tipo, pues, que le ha ocurrido algún accidente o que se ha llegado a morir X, este, pero, este, hace unas semanas, este la roca le este, salió es, es, es una especie de cráter, o sea, como, como, si, como, si, como si de repente estuviera partiendo, ¿no? Entonces, este, por ahí, unos monjes este, o, o sacerdotes del, del local, ¿Sí? este, pues le pusieron alrededor una especie de cuerda, o sea, de, como que la enrollaron con una cuerda que tiene como unos papelitos, que supuestamente era como un, o sea, como para tratar de fortalecer ser el, el, el sello. Sí. Este. Y luego prácticamente, no sé si al día siguiente, porque ya no, ni me acuerdo, lo escuché como un día, sí. este, por ahí en YouTube, este, vi pues el video de la noticia. Este. Según esto, después de que le pusieron pues que ese, ese, ese sello reforzado con, o sea, con esa cuerda, este, prácticamente no lo si al día siguiente o dos, o dos días después, la roca se partió a la mitad. Ok. Este, y la roca estaba hueca por dentro. O sea, como o sea, o sea como si. Como si estuviera como el como, zorro de nueve colas. O sea, como, como, como si como los huevos, es que los huevos prácticamente están huecos, arrogados sí, entonces este, se supone que esa roca este pues estaba partida a la mitad y había pues como, o sea como o sea, estaba, o sea, arrogados entonces, ajá, entonces este, pues la gente empezó a decir de que no, pues que el zorro, el espíritu del zorro de nueve colas, escapó este, se va que, pues, que la gente tenga cuidado en la zona, que pueda haber muchos accidentes, este, que se hacer, que el zorro va a tener muchas calamidades y no sé qué tanto. Sí. Y pues, este, y pues la verdad es que pues, yo, yo, yo, yo, yo yo creo, o sea, sí. como yo sí he visto espíritus y he visto ese tipo de cosas, pues, o sea, yo sí creo que ese espíritu sea real. No, no, sé, no sé si sea un espíritu así este como de cómo les dicen algún espíritu de la, de la naturaleza o si sea alguna especie de demonio pero sí este pues desde, desde hace muchos años se ha hablado pues de pues de ese, de ese espíritu incluso hasta lo han interpretado en, en algunos en algunos animes sí. este y algunas series este pero por ejemplo ahí también en YouTube encontré la ley, o sea la leyenda de o sea de, del zorro de cómo fue o sea, cómo, o sea prácticamente le, o sea te cuentan su historia y cómo y cómo fue que, que lo sellaron Ajá. este que de hecho fue, un, fue sellado por un por, por una especie de samurái que con más de mil soldados y no sé qué no me acuerdo qué qué qué más pero el punto es que pues yo no sé si tú sabías de ¿Sí? esto pero si no pues te lo cuento pues para que lo sepas y no sé pues qué te parezca sí sí sí conocí la historia bueno se hizo muy popular hace unos días en youtube Sí vi la fotografía de la piedra que estaba partida eh, y había una valla ahí para que no pasara la gente que el zorro este de nueve colas un yokai eh, vivía adentro bueno lo tenían atrapado y ahora se salió yo no sé por qué se haya roto una piedra eh, a lo mejor digo, pensando escépticamente, alguien fue y la rompió precisamente para causar polémica, por, porque la gente sabía de esta leyenda, y si no es así, ahora tú como creyente, dime, ¿qué va a pasar si este zorro, zorro de nueve colas ya se salió? ¿Qué va a pasar? Pues mira, si, si, si es un espíritu maligno, pues lo más seguro es que, pues sí, si este, una de dos, este, pueda provocar de, este, desastres naturales en, en Japón o incluso hasta fuera de Japón o, este, o solamente pues, este, en la zona donde estaba pues sellado y si en, y, y en dado caso de que fuera una, pues un espíritu del bosque o sea que, no es, que en sí no es un espíritu ni malo, ni bueno, más bien es como un, como un espíritu guardián del bosque, sí. pues sí pues este, las cosas no no llegarían no llegarían a lejos a menos que la gente pues este perturbe el bosque o este sí. como por ejemplo la gente o sea la gente que luego matate el bosque que matate los animales este porque se supone que esos espíritus guardianes del bosque este lo que hacen es proteger a la naturaleza y a las plantas y a los animales de las personas. Entonces estaremos preparados, esperando qué va a suceder, porque sí, sí vi la noticia que se rompió esa piedra y que pues ya se liberó al zorro de nueve de nueve colas. Rápidamente dime cuál era la segunda cosita que querías platicarnos, Agüita. Pues, bueno... La segunda cosa, este, yo creo que yo creo que eso pues está a tu alcance. Mira, yo la verdad es que no lo he investigo porque pues no tengo tiempo y tampoco no sé cómo meterme a ese lugar. Porque de hecho también, porque esa eh, este, porque lo que te voy, lo que te voy a contar, pues esa, es aquí de origen de aquí de Vallarta. Sí. Este, tú te acuerdas que hace unos años este tú viniste aquí a Puerto Vallarta a la biblioteca Los Mangos a dar una conferencia ah es cuentas, verdad ¿no? es verdad sí sí sí este ah pues bueno del lado de la biblioteca Los Mangos al lado de la biblioteca este, hay un este bueno está ahí pero ya está cerrado había lo que era así como un tipo cómo se si les llamó? cómo se si les llamaba pues era, era, era así como un mini súper, o sea, como un. No me no, acuerdo no, cómo los llamaban, no era Farmacia Guadalajara, eran así como unos mini súper donde eran chiquitos, pero que te vendían de todo y te vendían. Un este, extra. ¿Eh? Un extra. Ah, Pues a, a lo mejor igual sí, o sea, ahí podías comprar comida o alguna. Sí, igual. Este, Medicinas. Oh, ah, ok. Este, este, pero bueno este y era pues un local bastante grandote sí. este, y de hecho cada vez que se hacía alguna algún evento en la biblioteca o algunas conferencias de lo que sea pues la gente luego iba ahí y compraba este pues comida y cosas yo llegué a este, a comprar ahí sí. pero luego este por alguna razón se cerró este o sea se cerró el negocio y este ya han pasado varios años desde que se cerró y no lo han vuelto a abrir. Y la última vez que me fijé en, en ese lugar, este, porque muchas personas también no estaban en el estacionamiento de ahí para estacionarse, sí. este, prácticamente lo que son las puertas están totalmente bloqueadas, o sea, selladas con cemento. Okay. O sea, digamos, es como si, es como si de repente un día tú este, estuvieras en tu casa y de repente abres la puerta y alguien te puso una barrera de cemento. Ok. Pues, pues, pues date cuenta que todas las, o sea, las, la, la puerta de entradas están totalmente selladas con cemento. Sí. Este, lo único que creo que se ve medio, medio abierto son las pequeñas ventanillas que están por ahí. Y según esto, a, a, a mí alguien me contó que la razón por la que estaban las puertas, o sea, cerradas con cemento y la razón por la que nadie ha querido, pues, este, reabrir esa zona, o sea, usar, usarla para, pues, para algo, ese local, ¿Sí? este, sellado, este, es porque según esto que, pues, que, que han, la gente que pasa por ahí de noche que han escuchado voces extra o sea, gritos y cosas extrañas ahí de noche, como, este, eh, gritos de, de personas pidiendo ayuda, o de, o incluso que se oyen como voces de, de bestias a veces. Ok, oye, está aterrador entonces, pues, ese lugar. Entonces, pues yo te lo digo, yo te lo digo, por si un día que vengas a Vallarta, este, pues si quieres, este, pues, conocer ese lugar y, y, y, film, y filmar toda la, toda la noche a ver si tú escuchas algo o descubres algo, pues, este, pues ahí pues para que, para que le investigue que un tuyo. poquito que haga lo mío, muy bien creo que sí, aguiz gracias por contarme estas experiencias la del zorro fue una noticia que se dio a conocer en todo internet y ahora eh, lo de que me cuentas, pues para la próxima vez que vaya a Vallarta te mandamos un saludote, un abrazo a Witz. Sí, igual luego ahí puedo la próxima vez que me dé una vuelta por la, cerca de la biblioteca, este, igual le tomo unas fotos al, al local para que veas cuál es, este y para que veas que están selladas las pues las, las pues lo que eran las puertas con cemento. No se puede pasar. Claro, nos puedes mandar las fotografías y las presentamos aquí. Sí, la próxima vez que vaya por allá, este, te, te las tomo y te las mando por el WhatsApp. Dale pues, mi hermano, un saludote, pues, un, que estés un, muy bien. Un saludote y un, también un saludo pues, a, a Melisa, que esté bien. Un saludo a Melisa también. Saludos, Agüits. Que le vaya. Ahí está el buen Awitz, una leyenda de este programa de la rajada peluda. La restas en la rajada peluda, donde te tiembla el nervio o donde te huele el cepo, o cómo era. Bueno, la rajada peluda. Volvemos aquí a la rajada peluda. Tuvimos llamadas impresionantes con temas muy interesantes, perturbadores, fantasmagóricos. Y vamos a seguir revisando lo que nos han dejado en las redes sociales. Pero antes tenemos otra llamada. Vamos a contestar, buenas noches. ¿Quién habla? Marío, oh, ¿cómo, ¿Cómo estás, Ana? Bien, bien, ¿quién habla? ¿Cómo te llamas? Néstor. Néstor, ¿de dónde hablas, Néstor? De acá de California. Néstor, bien, de las bien. Cuatro chicas, cuatro mujeres del FBI. Ah, Néstor, de las mujeres del FBI, qué bueno que vuelves a llamar. ¿Qué pasó esa noche que nos platicabas? Espera, voy a bajar tu volumen. Dime. ¿Qué pasó ¿Qué pasó esa noche que se cortó la llamada? ¿Sucedió algo malo? No sé, te sacaron a ti del, del YouTube, de, del WhatsApp y me sacaron del teléfono. Parece que no querían que nos comuniquemos, algo raro, bueno, afortunadamente estamos reconectando, reconectando la llamada telefónica, Néstor, ¿qué nos quieres platicar? Eh, sobre las líneas, por ejemplo, cuando dice bomba, terrorismo, biladen, Estados Unidos, inmediatamente y también otros teléfonos del mundo empiezan a grabar toda la información. No puede ser, entonces ya nos van a estar grabando en este momento. No, el FBI ya tiene, como el gobierno americano ya tiene todas esas pautas grabadas, o sea, tú dices FBI o dices cualquier cosa y un montón de palabras que están este, en código te comienzan a rastrear, a grabar, a ver quién eres, a, a grabar tu, tu voz, y me imagino que por ahí hemos dicho ciertas cosas en público que pantan por toda la llamada. Exactamente, exactamente. Oye, mi hermano, ¿tú sabes algo acerca de la Deep Web? La Deep Web en realidad sigue estando prohibida, porque hay virus, hay demasiadas cosas, se enseñan demasiados videos, pero hay cosas que todas de todas maneras no se puede subir, lo eliminan, deja que suban cierto material, ¿no? Como para tener a la gente idiotizada, que eso se ha descubierto y miles de informaciones aparte, eh, en realidad lo que hay que hacer para tener toda la información, dice que hay que agarrar cobre o algo por el estilo y hacer una una un receptor para re agarrar los canales y, y con eso este, ver, ver muchas cosas, cosas que que no se pueden ver, no ver, ver ver este planes del gobierno, cámaras cámaras de nave, cámaras del FBI real, muchas cosas así. Maldito FBI nos tiene controlados, nos tiene monitoreados. Le hace mucho. Mientras más estemos idiotizados, más estemos este manipulados, ellos más felices, más hacen lo que quieran. ¿Tú sabías cómo la policía te controla en todo el mundo? Pues, es, con las mujeres que decías, ¿no? No, tienen unas naves, han creado un propio sistema. Ajá. De naves, drones y todo. Okay. Entonces, cuando tú estás frente a un policía, el policía te somete y tú le agarras miedo. Si no le agarras miedo a él, agarras miedo a todos los policías que te golpeen y todo. Entonces, tú, tú, tú te pones más este, dócil ante el policía y así te está abusando, tú te pones dócil. Okay. Y paran haciendo sistemas a cada rato porque cada cierto tiempo lo pierde Y los policías están abusivos. Y esas naves son así como la nave de, de, de, de, de, de Esther Bay. Esa del de, de viaje Esther Bay. Este, ¿Cómo se llamaba ese, esa película? de el, ¿La el, Enterprise? Ah, ah, no sé. El, ah, el Viaje a las Estrellas. Claro, Viaje a las Estrellas. Son parecidas esas naves. Okay. Y están invisibles, y están controlando el pensamiento, controlan que te, que te pongas la si de un militar, un policía, el no. presidente, cosas así. Te están todo el día manipulando y todo. Los del, son bien idiotas en realidad. Los, de, ¿Los del FBI son extraterrestres? Hay de todo. Ha habido también este, conspiraciones de otros planetas, ha habido conspiraciones de este ha habido conspiraciones de otras razas, de los extraterrestres en realidad son personas que han muerto, han ido al infierno, han ido a donde lamentablemente a galácticos, navegantes, galas, galácticos, diferentes tipos de, de, de seres, de personas que tenían naves, sí. eh, se han muerto y han hecho que lleguen al infierno, por eso las naves del cielo han descendido al infierno, y después de descender al infierno, eh, simple y sencillamente todos han estado quemando en infierno, se han vuelto aliens, porque depende de cuánto gas, de la forma del gas, de la forma de la nave, del infierno. Entonces se han vuelto gas, se han vuelto aliens, se han vuelto y se han metido todos, se han explotado como penumbra, pero por los químicos se han vuelto verdes, de otros colores azules, así, se han metido todos a un cuerpo, han hecho entre tres, cuatro, cinco cuerpos, seis cuerpos principales, donde adentro hay millones de aliens en forma de penumbra, pues tiene forma de esperma, y luego se han descendido al cielo, y la nave los ha guiado hasta recoger arañas, arañas gigantes que hay en otros planetas, y están alimentados de sus heces, ¿Y los, los... hasta llegar a un mundo, ¿no? donde se donde han esparcido dentro de todos los cuerpos de ¿Y, nosotros, y los corales, ¿Y los corales blancos, corales blancos, sí, también están corales... en esos otros, planetas corales, cora ahí sí me agarraste, yo no sé nada de los corales. Ok, es que había visto también ¿no? una entrevista por ahí de una chica que hablaba de los corales blancos, pero bueno, entonces las arañas gigantes, ¿cómo se llama ese planeta de las arañas gigantes? En realidad, toda nave tiene arañas. Y las arañas a veces, eh, su, su, su forma original era como de una persona humana de cuatro, cinco, seis dedos, no sé. Y así como los hombres lobos que terminan siendo lobos, como los vampiros que terminan siendo burcielas y diferentes tipos de animales, como los usurpadores que terminan siendo animales, así como todo eso, eh, las arañas también, eh, o sea, su, su, su verdadera forma era de de una persona humanoide, ¿no? Sino que le ha picado una de estas arañas, así como los hombres luego muerden, sí. y se han vuelto arañas, algunas chiquitas, algunas gigantes, algunas más grandes, y ese es el secreto, ¿no? que también las arañas han parido, han tenido hijos, y de ahí han salido ya naturalmente las arañas de ese, de ese tamaño, de diferente forma. Oye, me preguntan, con todo este conocimiento que tienes, si López Obrador es un reptiliano. No, ya estaba pronosticado en canciones, López en Obrador, en chistes, en bromas. Eh, desde, hace, desde, hace, desde, hace, desde hace mucho tiempo, igual el otro, que es el hijo del Bush, que reencarnó el Bush y tuvo un hijo, eh, que era el presidente anterior, que estaba con una modelo, ¿cómo se llama? El, el que era más joven. Este. No sé qué modelo. Yo conozco muchos modelos. ¿Hay una que se quejaron que se paraba comprando ropa, ropa cara y no sé qué tal Este... Eh, no, no, no, no, no me acuerdo de alguna Bueno, era el Bush Ricardo, el presidente George Bush, y tuvo ese hijo y como él manipula también gente de México con naves y todo, entonces hizo que lo votaran a él y saliera a favor. ¿No era Pamela Anderson? No, tiene, no sé quién es, es una mexicana que se le paraba comprando, se hizo presidente del tipo y le paraba comprando vestidos y todos querían que remos. Ajá, ah, ok. Cindy Crawford. No, es una mexicana, no sé, no, no, no sé su nombre, no sé los nombres de allá de México, los presidentes. Reptiliano ya, soy ya, yo, por ejemplo. Aparicio. soy yo. ¿Por qué eres reptiliano? Porque se juntaron con los con, a con, o con, algo así, los reptilianos, el rey de los reptilianos. El rey de los reptilianos se parecía a pupa. Tuvo la segunda hija que era, se veía como mujer, aunque era mitad porque los con, a con, algo así, ya estaban evolucionando todos a ser eh, tipo humanos, eran azules y mi descendencia justo viene de la segunda mujer o sea yo soy el que lo pierde o el no es del de los reptilianos se rey de los reptilianos okay en forma de hombre en forma natural yo soy justo el cocón algo así o sea que pierde ya la descendencia reptiliana Ok. yo soy la tercera generación de que pierde la descendencia reptiliana y como yo fui su rey de los reptiles, que reencarné y fui su rey, entonces yo mismo me dejé todo. Entonces tú fuiste un rey, un rey reptiliano en algún momento. Sí, fue justo el que tuvo la segunda hija y la primera hija también. Pero eso fue reencarnación, según he tenido visión, no pero no sé mucho de eso y estoy mezclado con el Akon. soy lo, lo rey, lo rai, pero tengo que esperar que muere el rey, para yo ser el rey, pero yo de los rey sí ya soy el rey de frente. Oye, y los reptilianos <coughs> lo conquistan a ellos, dime. Y en algún momento hubo una guerra con Metatron, Metatron y sus legiones? Sí existen, existen clones que domino yo, Cyborg que tiene la cara de... De, de, de lado oscuro que dicen, pero en realidad es este gordito boquetrapo que se llama Morollo, y el otro es el Un, sí. y en realidad se han estado peleando los Un contra el, los Morollo y ese ha sido el chiste que está envolviendo a todos para matar, hacer guerra, tener a todos pobres, entonces he venido yo, me agarro un montón de porciones de varios sitios, y los he eliminado poco a poco, y esos lados ya están siendo míos, ¿no?, Oye, ¿en qué parte de esto llega John Connor? John Connor es el un que encarna y se pasa para su lado. Y porque reencarna en morollo y se pasa para el un y, y eso es todo, ¿no? Okay. Y se comienzan a pelear porque como es un y él es morollo, es como decirte hondo, armando, ando, de mundo manda. Entonces todos ellos. Eh, son un grupo y el un, el, onto, el on, el on todos ellos son otro grupo y ahí andan, ¿no? Okay. cada uno es su grupo son bueno, muchos bueno, ya no se pelean entre ellos por eso el un se llega a escapar de su, de su, de su padre no y empieza a pelear lo que quieren es este, guerras y reencarna justo para mentir a todos y hacer más guerras, que muera más gente muera más clones se vayan al infierno tienen falsos dioses por todos lados, falsos cristos, con aves, la mandan al pasado y, y hacen falsos cristos y todo. Wow, o sea, es, es bastante, bastante información sobre el presente, el pasado, el futuro y el espacio, mi hermano. Pues te agradecemos que nos hayas platicado algo, tantito de lo que sabes, que tengamos mucho cuidado con lo del FBI y pues gracias por, por llamarnos. De nada. Oye, una pregunta. Sí. Eh... A ver, ¿cómo te la pregunto? ¿Tú sabes exactamente qué es un pinche para ti? Porque en mi país, un pinche es un hombre con ojos triángulos rojos. Sí. y no se le está mencionando para que no se aparezca y se supone que hay muchos aliados porque yo los he llegado a ver de los pinches pero tú no los puedes ver porque te matan pero yo sí los he visto balancearnos en, en, en ramas en árboles pero no sé qué es para ti un pinche excepto que sea un insulto este no no no un pinch no no no me suena a nada ni de la cultura este son negros son como decirte, hombres como sombras, con ojos triángulos rojos, y se llaman pinche ah, Y nosotros que... casi no lo decimos, pero, por ejemplo, yo vivía cerca de una unidad, y el, del borde de la, de la unidad yo los vi balanceándose, no a uno, a varios. Okay. Varios pinches. Sí. Pero no sé que para ti, ¿qué sea un pinche? O sea, es... usted dice, oye, pinche, pinche, varias cosas. Ah, es que acá es un ayudante, el ayudante del cocinero. Eso es todo, pero solamente es un insulto para ti. No, no, no eh, ya pinche es como el güey que lo manejamos aquí en México. Oh, ya, ya, ya, ya, también es cuando quieren insultar a alguien, oye pinche, oye, como, ah. como decían en o algo así. Exacto, exacto, exacto. Bueno. Quería informarme, porque siempre he tenido la duda yo... ...por qué insultan tanto a los pinches... por ahí me averiguado que ustedes no están a favor de los pinches... ...porque los matan... ...y si ustedes matan al pinche... ...¿quién es? ¿Qué grupo es el que ustedes tienen ahí que los matan? Porque allá, por ejemplo, en Perú... ...yo soy de Perú... ...no se puede... Este, ...los pinches tienen bandos... ...y son de esos bandos... ...pero ahí en México no sé exactamente... Qué bando sean este los que matan a los pinches porque dice que No sé qué, qué pinche sea ese bando pero es, digo qué qué bando sean los de los pinches o de los que ataquen a los pinches, eso sí no lo sé. Porque dice que ustedes sí son enemigos de los pinches, pero cualquier cosa este pásame la voz, creo que son ángeles caídos o o con infierno, a con infierno, no sé, pero cualquier cosa, si se averiguas, haces un documental de eso, Pedro, del verlo. Creo que, creo que anda muy metido en eso un tal Agwitz. ese tal Agwitz es el que anda queriendo destruir a los pinches. ¿A los pinches? Sí, Agwitz, bueno, pero él, él tiene... ¿Pero que no saco la boca? Pero fíjate que él tiene, este... Lo respalda Metatron y, y la legión de Los Ángeles de la Verdad. Oh, Metatrón, Yo vi Metatrón negro y Metatrón blanco, ¿no? No pude creerlo. Pero bueno, este... De traje negro y de traje blanco, son Simon. Pero bueno. Eh, lo hablamos en otra oportunidad, brother. Claro. Claro, mi hermano, que estés muy bien. Saludotes, Néstor. Hasta luego. Averigua eso, por favor. Gracias. Bye luego. Aniel Max nos mandó 50 pesotes el canto del ángel. Dice, saludos, bro. Ayer te mandé un super chat por tu cumpleaños, pero ya no lo leíste. Espero te encuentres bien. Un fuerte abrazo. Saludos. Mi hermano Aniel Max te mando un abrazote. Sí lo vi. Fueron 200 pesotes y me dijiste que era por mi cumpleaños. Solamente que como estaba con la entrevista, no pude agradecerte por no interrumpir a la chica, pero sabía que hoy te iba a, a ver o si no en otros días y te iba a agradecer inmensamente esos 200 pesotes por mi cumpleaños Daniel Max un abrazote hasta Veracruz mi hermano qué buena onda la tuya gracias te prometo que que sobreviviremos a la invasión de a la invasión y a la ejecución de los pinches tú Daniel Max serás uno de los elegidos mi hermano un abrazote A ver, ¿en qué nos quedamos? Es que me quedé con tanta información que he quedado un poco mareado. Este, en qué estábamos, ¿Cómo me llamo, en qué parte del universo? Saludos a Guadalupe PG, Andrea, que me están viendo allá en YouNow y gracias a toda la gente que me apoya con sus likes allá en Yunao, gente. Gracias, gracias por todo ese apoyo. Por los likes es importantísimo. Compartan, compartan, compartan, compartan, compartan. Gracias por las estrellitas allá en Facebook y los superchats acá en YouTube. Gracias, gracias. Sí, me borró como la memoria, ya me quedé un poquito como mareado. Me siento un poco mareado. Estuvo, estuvo muy fuerte todo ese conocimiento de golpe. Entonces quedé un poco impactado por tanta información. Vamos a tomarnos un descanso leyendo algunos comentarios. Te mandé WhatsApp. Vamos a ver a Elena que dice que me mandó WhatsApp. A ver dónde está el WhatsApp de Elena. Aquí está Elena y dice lo siguiente. Vamos a ver qué dice Elena. Ok, vamos a ponerlo en pantalla. A ver, espérenme. Déjenme ponerlo en pantalla. Y dice Elena, que conocía al grandísimo Metatrón en el universo de los pinches. Órale, aquí estamos viendo a Metatrón. Metatrón está en pantalla. wow wow, wow ahí está el grandísimo Metatrol que eh, Elena nos estaba mandando aquí el video si ¿Sí se vio, sí. wow impactante love está cabrón, eh o sea, me imagino la batalla entre, entre los pinches y Metatron y la Legión de Ángeles de la Verdad. O sea, el apocalipsis, gente. El apocalipsis, espero que no se vaya a juntar eso. Porque estoy viendo aquí a Metatron, sí está poderoso, ¿eh? Está poderoso. <ríe> eh, ¿A ustedes a quién le van? ¿A los pinches? O a los Metatrones y los Ángeles de la Verdad. ¿A cuándo de los dos le van? jaime Metatron. ¿Qué pasó? Oh, Se está acabando mi batería. Se está acabando la batería de mi WhatsApp, gente. Uy, sí, me quedan cinco minutos. Ya no voy a poder poner nada más que su dibujo de Akira. Y nos vamos. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! ¡Wow! Para la fiesta pleyadiana, miren nada más. Ahora sí se la está rifando. Va con todo, eh. Va con todo, Akira. Quítense que ahí les voy, dice. Y pues aquí tenemos esto que es un dibujo de Melisa, pero tenemos más. Tenemos más dibujos de Melisa. Oh, aquí Melisa, pero con la con la, el papel arrugado, ¿por qué se habrá enojado el artista? ¿Se habrá enojado por algo que habrá dicho Melissa? ¿Por qué no un papel arrugado? Los Michis absorben las malas energías de la casa, el Michi de mi casa. <risa> Está bueno. Pero aquí tenemos a Meli. ¡Guau, guau! Akira, ¿eh? Vas con todo. Ya tenemos 5, 4, 3 de batería. No, sí tenemos todavía. Un poquito más de batería tenemos. Eh, el papel se ve húmedo. El papel se ve húmedo, dice Elena Ovea. Leslie dijo: dijiste que hayas un concurso. De dibujos. Pues sí, pero nadie me manda mi dibujo. ¿Cómo vamos a hacer concursos si no hay concursantes? Vamos a ver qué más tenemos por acá. Excelente noche. Ox, saludos. wow Saludos Oxlack y Meli. Bonita bebé, dice. wow A ver, a ver. wow Vamos a ver estos dibujos también. Ahí está Meli. Ahí está melissa Véanla. No, hombre, sí les, sí les motiva a dibujar a Melisa, ¿eh? Tenemos ahí a Melisa, a Melisa como súper super chica. Y un mensajito romántico. Y a Melisa en Sayajin en fase 4. Super Sayajin fase 4. Melisa. ¿De quién son estos dibujos? Son los dibujos de. Excelente noche, saludos cordiales. Pone mis dibujos, soy Kakaroto. Ah, de Kakaroto. Cacaroto echando la competencia en vivo, Akira. Imagínense la batalla de Metatron contra los pinches y después eh, en un espacio aparte peleando Kakaroto contra Akira. Uf, uf, ¿cuántos conflictos bélicos hay aquí, eh? no lo puedo creer, Cacaroto se adelantó y dice quítense porque ahí van mis dibujos Akira, no fuiste el único esta noche dice, yo sé que quieres que sepamos tu cumpleaños, por eso hago por aquí feliz cumpleaños, gracias Brenda gracias Chulada por esos eh, besos, abrazos y por ese feliz cumpleaños, gracias me pelaste a mí, a los pinches metatrones <risa> A los pinches me matatrones, a los pinches me matatrones, dice Brenda. Gracias, Brenda, un abrazote. Y acá tenemos, wow, ¿Pero qué? Aquí han dibujado a Cuno. ¿Para, ¿Para qué dibujaste a Cuno? ¡Guácala de perro! ¡Guácala de perro! Ahora sí, esto fue más vomitable que cualquier otra cosa que hayamos tenido aquí, mi buen amigo. ¿Cómo dibujas a Kuno? No manches, no manches, no. Eso sí no está bien. Dibujo de Oxlack, ese no es Oxlack. Ese es Kuno y está terriblemente grotesco, repugnante. X, bye. Vamos a ver qué más tenemos acá. Dice, tengo 18, quizá eso explique la poca experiencia en algunas cosas. Solo he tenido una novia en toda mi vida. Soy introvertido y serio, todos dicen que de carácter fuerte, me gusta leer y me encanta más el tema de la filosofía, en cuanto a mi rutina no es tan variada, eh, que estudio, buena interpretación a eso, de que, ah, le, leí la mano, por eso, porque le leí la mano, por cierto, ¿podría recomendarme un libro de quiromancia, porfa? Pues no, no tengo ningún libro en especial de quiromancia, pero, eh, más adelante sí les recomiendo uno, tengo uno por ahí, pero tengo que buscarlo ahora mismo. Hola, saludos desde Perú, Puerto Progreso, Yucatán, puedes enviar un saludo a Andrea Morelos y Edith Casillas, Moreno son tus fans, un abrazo para Andrea Morelos y Edith Casillas, que son fans de este programa, gracias a ti mi hermano, saludos hasta Puerto Progreso, Yucatán, gracias a Brenda por esos besitos y esos apapachos, vamos a ver qué más tenemos acá, dice, ¿qué opinas de este video, Oxlack? Fue, fue grabado una noche eh, en una escuela? Ya lo vi, Sale un niño, ¿no? Vamos a verlo. Se supone que hay un niño fantasma dentro de la escuela. Pues yo no le veo nada de fantasma. De hecho, voy a hacer un video al respecto. Se ve que es un niño normal. Aquí en exclusiva les digo, yo creo que de pronto se queda la gente que hace el aseo dentro de la escuela. Y pues puede quedarse... puede pasar que tenga hijos estas personas y se queden a dormir ahí. Eso es lo que yo opino sobre este video. Aquí dice alguien más. Oxlack, no es posible que un sello o sigilo atrape o contenga a un espíritu. Un sello se usa para reforzar nuestra voluntad. Ese dichoso espíritu zorro debió de querer quedarse, ser su voluntad de otro modo. No es posible. Oh. Oh.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 Al pie de él había un tramo de madera aparentemente perforado. Metí mi mano y saqué un papel. Un mensaje escrito que decía, de tres en tres, hija. Y cosas que ocurren en periodos de tres, cada tres meses, tres años, y así, saludos. Un mensaje de mi bisabuelita. Saludos. Oh. Bueno. Bueno. Eh, gente, ya es como que hora de, de irnos. Porque la verdad estuvo muy... Impactante esta noche, ya no, ya no fui el mismo, de verdad, ya no fui el mismo después de haber escuchado lo que Néstor nos, nos dijo. Yo quedé un poquito afectado por tanta información, así que vamos a tener que retirarnos para mañana regresar. En mis escuelas siempre se quedaban los de aseo viviendo dentro de las escuelas. Exacto, Benjamín. O oh, déme un segundo, a ver, déme un segundo. Voy al Pipi Room y regreso. ya va a empezar la, la música del de despido, eh ya va a empezar ya va a empezar la cumbia de Oxlack. vamos a ponerle pausa a la música y unos 10 minutitos más, ¿no? ¿saben qué? cada que me voy a ver al, al baño, me veo en el espejo veo que estoy mucho más guapo en persona que detrás de la cámara, eh ustedes no lo no lo pueden ver, pero la verdad, estoy mucho más guapo en vivo. <coughs> Todavía no son las dos horas. Ya van a ser las dos horas. Ya, 30 minutos más, dice Gray River. <risa> no, Gray River, porque me mandaste un dibujo de Cuno cuando era de Oxlack. Ahora, ¿cuándo tu Fat? Oye, sí, cierto, ¿eh? Yo sí tendría un Only Fat. OnlyFat. Obvio, Margarita Costa. Un saludo a Margarita Costa. Gracias, ya te mandé estrellitas en Facebook por tu cumpleaños, gracias Beatriz Oxlack, un abrazo Betty, gracias por apoyarme con las estrellitas allá en Facebook. Eh, una hora después dice María Orduña, me consta que están más guapo, ¿verdad que sí? ¿verdad que sí Elena? Claro que sí, y eso que ese día estaba cansadísimo porque venía de, de, de viaje, venía sin descansar, sin dormir, y estaba bien bien acabado, pero sí la verdad que en vivo estoy más guapo, ¿dónde nos vemos realmente como somos en el espejo o el teléfono? lo Contreras, Oxlack, me persigue un demonio llamado Surugelion, ¿por qué no haber cerrado la ouija? ¿qué hago? Ricardo Armendales dice, Oxlack, me persigue un demonio llamado Surugelion, por no haber cerrado la ouija, ¿qué hago? Si quieres vamos a cerrar la ouija de una vez, aquí la tengo, Aquí tengo la hueca. Vamos a invocar a Surgelion. Surgelion. Surgelion. Surgelion. Surgelion. Hay que hablarle siete veces. El siete es poder. Surgelion. Surgelion. Señor de las tinieblas. Surgelion. Señor oscuro. Surgelion ¿Qué pasó Ana Amaya? Un abrazo Antes de irme, ¿qué opinión tienes del caso de Josué, el ex satanista? ¿Miguel Herrera es nuevo aquí? ¿Eres nuevo? ¿Acaso acabas de llegar hoy? Vamos a invocar a Surgelion Surgelion Surgelion entra a la Ouija y deja de molestar a Ricardo Armendaris. Regresa al pozo del averno de donde saliste, Surgerion. ¿Verdad que sí, Luna de Wicca? Creo que sí. Vamos a, a, a jugar. Estaba bien. Estaba al revés. Creo que la tenía al revés. Es que. ¡A chinga! En la pantalla. No, no la tengo al revés. Uy. Ya, el, el diablo me está haciendo ver visiones. No puedo seguir el programa, gente, porque Surgerion, el demonio me está haciendo ver visiones. Al revés es mejor. No, si la tenía el derecho, ¿y por qué la veía al revés? Qué raro. La veía al revés. Qué raro. Surgerion ya me está atacando a mí también. Se movió el, el astronauta. Oxlac? No chingues. No chifles que es cantada. Surgerion no es un Pokémon. <risa> los demonios se vayan a casa del Néstor, mejor. ¡Ay, cabrón! Ah, cabrón. Ya mejor la guardamos. ¡Ah, cabrón! Ah, a ver. ¡Ah, cabrón! <risa> ¿No? no, si ya me están atacando los demonios. <risa> Olvida lo del pinche Surgenion. Ahí mejor, este, Surgenion, vete con Ricardo. Vete allá a su casa, mi hermano, porque aquí... Aquí no, no queremos más espíritus. Ox, mañana juega México. ¿Sí transmitirás? Ah, no, Leslie. Mañana, eh, qué bueno que me acordaste, Leslie. Oye, qué, qué, qué buena señalamiento me hiciste, observación. Mañana eh, va a jugar la pésima selección de México, pero yo la veo porque quiero que pierda. Entonces mando mis malas vibras para que pierda la selección por eso mañana a las 8 juega y no vamos a tener transmisión pero pero a las 6 de la tarde podemos hacer una transmisión eh, y va a estar aquí mi amigo el tío Droy entonces podríamos hacer eh, la transmisión a las 6 de la tarde de 6 a 8 o o empezar a las 10 de la noche suena mejor no? terminando el, el partido a las 10 de la noche como el día de hoy iniciamos la transmisión entonces sí, ¿eh? sí vamos a tener transmisión porque es de 8 a 10 así que a las 10 de la noche dice Andrea que también juega a Colombia así que a las 10 de la noche nos vemos aquí no va, no va a pasar nada si vamos a tener transmisión de hecho, pues como aprecio mucho a mi amiguito Droy le voy a invitar a unos taquitos para eso, para que veamos el fútbol cervezas no porque ya tomamos mucho el día de mi cumpleaños y ya no pero yo creo que un refresquito y unos taquitos estaría muy chido para ver el partido y que pierda a México con el tío Droy y ya después del partido nos vemos aquí en la transmisión a las 10 de la noche así que sí nos vamos a ver aquí a las 10 de la noche, dice Argentina ganó a Colombia y apareció con... <ríe> después del partido, Sí, si se escucha una botella, estás borracho Jaja, ja, no es cierto, es broma. Pues no sé, el pinche Terión, o ¿Cómo se llama? Serión, o el rey del inframundo, ya me estaba atacando aquí. ¿Escucharon? ¿Cómo yo quería guardar la Ouija y no se dejaba? Y se caían cosas por todos lados. Me dio miedo, así que vámonos a descansar ahora sí. Porque, oh, gracias, escucho una botella. ¿Estás borracho? No, es broma. Eh, ¿Qué puedo ver, José Ponce Rogelio? Oh, ¡Vámonos ya, gente! Vamos a descansar. Ojalá y se vuelva a activar el COVID y todos nos vayamos. <risa> ¿Y por qué, mi hermano? ¿Qué traes o okay? qué? <risa> Dice el Chetos SXX que, que el virus mortal se active y que nos moramos todos. ¿Qué te, qué te pasa, mi hermano? Surgedion. Los bichos emborracharon a Ox, Metatron y Omicron. A las, Leslie, a las 10 pm ok, Oxlack, acuérdate de la persona que predijo el futuro de la guerra de Ucrania y dijo que México quedaría en un buen lugar, nada ya no le creo, no. pero en el mundial dijo que en el mundial, yo nada más quiero que pierda estos partidos para que corran al director técnico, en el mundial ya quiero que ganen, solo que no me gusta el director técnico y por eso le echo malas vibras, para que pierda y corran al director técnico, es por eso ya que entre otro director técnico, ya todo bien con la selección. Ya ahí le echo mis buenas vibras. Entonces, por eso es las malas vibras mañana, para que corran al director este. Ah, pensé que era el mundial, sí que corran al Tata. Hay que aplicar la ley de atracción para que gane. No, Elena, para que pierdan y corran al Tata. Fuera Tata, Benz, dice Camps, Fuera Tata, ni el técnico ni los jugadores a huevo, fuera al Tata, dice ajero Contreras entonces, mañana le echamos nuestras malas vibras a México para que corran al Tata y ya después que lo corran ya le echamos las buenas vibras adiós gente, un abrazo a todos acá a Margarita, a William a Brian, ahora sí vamos a poner la musiquita porque estaba empezando la musiquita escuchen la música se me antojaron unos tacos solamente por andar de hablador vamos a ver esperar a que empiece el cumbión para irnos ahí está el cumbión En su programa, la rajada peludona y apestosa, y esta noche, los no serán lo mismo, no serán los mismos. porque acabas de tener un con lolo, con los en los los la rajada los peludona. Los Te esperamos en la los siguiente los emisión. Hasta mañana, gente. Quédense con Lala. Qué, qué, qué buena. <risa> <risa> Dice León, el que está bien pasado se le nota. ¿Le subo el volumen? Ahora sí, a descansar, gente. Hasta mañanita. Les quiero mucho. Gracias por los superchats, gente. Gracias por apoyarme. descansen.